buen día mi comunidad del alma colectiva yo soy juan carlos ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del tip oratorio en tu canal hija diversificando nuestros contenidos con estos temas de oratoria lenguaje y liderazgo te invito a que no te vayas y veas este interesante micro que seguro será de tu interés a que te suscribas también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 en nuestro tip oratorio anterior estuvimos abordando sobre la definición y situaciones que nos pueden ocurrir cuando comenzamos a sufrir miedo escénico previo a la presentación de un discurso o nuestra exposición ante el público. En nuestro micro de hoy vamos a conocer las técnicas que nos permiten controlar el miedo escénico porque como hemos dicho ya en varias ocasiones no podemos eliminarlo, pero sí podemos controlarlo. Nuevamente presentamos otro fragmento del webinar El Arte de la Oratoria, el cual dicté en el pasado mes de junio de 2021 y que ha recibido numerosas críticas positivas por su dinámico contenido. Sin más entonces, veamos un nuevo episodio de esta capacitación, ahora abordando estas útiles soluciones. Señores, el miedo escénico no se quita. Es como, como las circunstancias de las enfermedades mentales, no se curan. Pero sí se pueden controlar. Siempre va a haber esto. Porque obviamente, ¿por qué razón no se quita? ¿Por qué no se quita el miedo? señores simple por el simple hecho que somos seres humanos. Que el miedo no es positivo o que el miedo no es de Dios es otra cosa. Algunos dicen que incluso el miedo es un mecanismo de defensa que el cuerpo tiene ante ciertas situaciones que tal vez atenten contra su integridad o su vida. Ok, pero que tengas miedo a poder dirigirte al público y que no puedas controlarlo, ya esto entonces ya es una situación patológica, la cual obviamente pues requiere de un especialista al cual puedas, digamos, controlar eso, porque eso te va a hacer sentirte preso, y a la vez te va a sentir frustrado, y esa no es la idea. Entonces, ¿cómo podemos controlar el miedo escénico? Primeramente, tomar en cuenta, tomar, tomar conciencia del miedo, y es mejor que intentar autoconvencerse que no existe, es decir, con concientizar que el miedo siempre va a existir yo tengo miedo muchas veces miedo en incluso de dirigirme a la gente les comento cuando y, y, le, y valga, la, valga en este caso la oportunidad que tengo de que acabo de recordar yo, por ejemplo, cuando estaba dictando cursos presenciales, yo me sentía bastante cómodo, porque, claro, tenía, digamos, el contacto del público y podía sentir ese feedback directamente de la persona. Si le gustaba, no le gustaba, qué cosas podía, digamos, pulir, o qué cosas podía mejorar, o qué cosas podía añadir. Pero luego, obviamente, cuando en marzo del año pasado llegó la pandemia, todo lo que, que se hacía, todo nuestro ritmo de vida, cambió por completo, y obviamente el de muchas personas en sus distintas actividades también cambió. No solamente nosotros los abogados, o los contadores, o quien a la persona que sea. En mi caso, digamos, como ponente, o como expositor de una materia del derecho, obviamente yo, no, yo dejé de, de, de dictar cursos presenciales desde enero. El colegio no me programó más porque pensaba que yo me iba a ir, y yo pensaba irme ya, es decir, yo no vivo acá en Venezuela, yo vivo en Ecuador. Pero, cuando se enteraron que yo estaba aquí, me iban a programar, y cuando me iban a programar, plan, cayó la pandemia. Yo me quedé de brazos cruzados, como muchos de todos ustedes, me imagino yo. Pero, ¿qué ocurrió? Tuvimos que buscar la forma de reinventarnos. Y eso fue lo que pasó. Entonces, volviendo nuevamente a nuestro miedo escénico, tenemos que tener conciencia que ese miedo existe. No podemos hacernos los locos, valga la expresión, que no existe, tomarnos el conocimiento que no existe, porque justamente tratando de entrar en ese trance de que no existe, en tu inconsciente te va a saltar justamente ese miedo. Entonces tienes que tomar en conciencia que sí existe, que ese miedo es mejor, pero que debes controlarlo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Practicar tu discurso. Lo que tú vas a decir, si lo tienes escrito, ve leyéndolo, ve practicándolo. Incluso la lectura hace que tú puedas hacer el matiz de voz. Lo que acabo de hacer con la lectura del libro. Cuando vayas a hacer la lectura, no la hagas de forma, de forma homogénea. Así que un solo tono de voz. No, Hazla de tal forma como si estuvieras leyéndolo, pero hacia un público imaginariamente y dándole vida a ese tono de voz. Siguiente, tener conocimiento del tema. Cuando tú conoces el tema, así venga la pregunta más osada o más audaz, tú tienes una forma de cómo evadirla, no evadirla en el sentido de hacerte loco, sino cómo responderla, cómo darle la vuelta y poder responder, e incluso poder desarrollar algo más de lo que tal vez esta persona pedía. Leer mucho, eso es una de las cosas que les menciono justamente. Para un buen orador, tiene... Que tener justamente el la opción de la lectura es obligatoria este recurso de la lectura justamente potencia al orador dentro de su discurso su lenguaje e incluso el poder conocer palabras palabras nuevas hace que se enriquezca su vocabulario y al momento de dictar su charla sea bien interesante respirar profundo varias veces antes de iniciar la respiración que es digamos un acto involuntario que nosotros tenemos y que es vital para nosotros para vivir, se convierte en un gran ejercicio para poder potenciarnos como orador. La respiración nos permite poder incluso calentar lo que, es las, la, lo que son las cuerdas vocales para poder matizar la voz, para poder potenciar la voz, para poder incluso tener una proyección de voz, que no necesitamos tener un micrófono, que si el, local nos permite, si el local donde estamos o el auditorio donde estamos permite la proyección de la voz y nosotros podamos aumentar el volumen de tal manera que pueda ser audible a una gran cantidad de personas, por ejemplo, 100, es decir, que, de, que me escuche tanto el que está en primera fila como el que está por allá atrás, eso también permite la respiración, además de lo que es que la respiración relaja y además de ello también. Hace que la persona pueda calmar sus nervios Oye mi amigo ¿Te está gustando el video que estás viendo? Pues regálanos un like Y te invito a que te suscribas a tu canal Sociaica Para que estés pendientes de todos nuestros contenidos Dale click a la campanita Y sé parte de nuestra comunidad del alma colectiva Y de nuestros justiciables Consejo para perder el miedo ¿De cómo perder el miedo? Ojo, no son fórmulas infalibles Pero con prácticas se pueden realizar Primeramente, prepara bien el tema, adapta un enfoque positivo, es decir, mete pensamientos positivos, porque obviamente el miedo escénico son productos de pensamientos negativos anticipados, entonces de qué forma puedes tú control, controlar eso, o contrarrestarlo, con, con enfoques positivos, cómo va a salir, enfócate cómo va a ser tu discurso, enfócate en que la gente va a tomarlo de forma positiva, va a aceptar ese discurso, y si vienen los aplausos, que es maravilloso, eso es un bono. Pero por lo menos aunque sea que acepten que, que digan, sí, esto fue positivo, la, el discurso fue positiva a la exposición. Haz uso del buen humor. Cuando en algún momento determinado ocurre la circunstancia en la cual tenga cierto miedo, o incluso cuando la situación se presenta como que muy tediosa, como que fue fastidiosa, utiliza un buen humor. Educado, tranquilo puede ser tal vez alguna broma con respecto al mismo tema, puede ser alguna broma que sea de algún contexto general o alguna circunstancia que bueno, que se presentó. Por ejemplo, uno de los tantos ejemplos de humor que yo, por ejemplo, explico en los cursos, uno de ellos por ejemplo es el artículo 815 del Código Civil. Yo siempre le hago que lean el artículo 815 que habla de la representación en línea recta descendente y en la cual cuando hace la lectura yo les pregunto, ¿alguien entendió esto? Y muchos dicen, "No, no entendí." Bueno, señores, este artículo es el artículo Voz Lightyear. ¿Cómo dice Voz Y eso hace como que la gente se active y además de ello, además de ello, lógicamente hago como que el humor conecte nuevamente y además relaja. Porque les comento, el humor y la risa son un buen relajante. Por eso, justamente, existen sesiones de risoterapia, también con el fin de relajar la tensión del ambiente. Entonces, ¿qué, ¿por qué le digo? ¿Por qué le, di, le digo que es como vos la guía? Porque vos la guía dice al infinito y más allá, y las este, la, la representación es en línea recta descendente al infinito y más allá. ¿Por qué razón? No importa los herederos, no importa los descendientes, no importa la cantidad de grados no me importa la cantidad en cada grado, pueden haber hijos, nietos, nietos, etcétera. Porque obviamente si me pongo a querer explicar cómo es el artículo 815 en cada uno de ellos, obviamente no lo voy a poder hacer. Controla tu respiración Lógicamente, para eso están los ejercicios de respiración. Vamos a ver, ver unos cuantos, unos cuantos modos de poder realizar ejercicios de respiración aquí al final de, este, de esta formación. Ensaye y practica previamente. ¿Cómo? Haciéndolo tú desde la, desde la soledad de tu recinto. Ya luego, ya tú leíste, digamos, en cierta forma, memorizaste es tu discurso. Ve ensayando, haciendo un pequeño ensayo previo. No digo de todo, pero es una buena parte para que vayas tomando confianza prepara ayudas audiovisuales, por ejemplo estas, claro, actualmente digamos como que me tapan por completo y no me ven que estoy haciendo, pero lógicamente esta ayuda audiovisual es, si yo no tengo, por ejemplo, un, no tengo, por ejemplo, el un papel que me sirva de soporte para lo que yo estoy diciendo, o el libro, por ejemplo, me va a servir lógicamente este tipo de ayudas audiovisuales como es, la presentación, como es una presentación, y en el caso, por ejemplo, como una formación como esta, fíjense que los que me conocen, los que han visto cursos conmigo de forma presencial, la, las presentaciones de PowerPoint son bastante serias, digamos, con mucho contenido, pero aquí por lo menos está siendo como que un contenido un poco como que más relajado, incluso con figuras, incluso resaltando ciertas pre, pre, eh, palabras importantes para que se graben y quede como que, ok, voy a anotar esto y voy a ver de qué se trata, es con el fin justamente de matizar esa formalidad, poder tener una buena formación a pesar del, de la fe, del día y de la hora, y aparte, bueno, cierto gráfico, por lo menos como que para hacer más saludable la situación. Bueno, justamente para eso son las ayudas audiovisuales. Y además, por último, ten confianza en ti mismo de que vas a lograr hacer las cosas. Así sientes que, oye, no, que los pensamientos te están atacando. Ten confianza. Si te escogieron para dar ese discurso fue por algo. Vieron algo en ti, que por eso es que tú estás ahí. Porque si tú no tuvieras ese don, o ese conocimiento, o esa información, no te estuvieran llamando a ti, tenlo por seguro entonces si te llamaron es por algo porque vieron algo de ti que tal vez tú no lo ves entonces tienes que encontrarlo tú ¿Tomaste nota de los recursos que vistes en nuestra clase de hoy? Si tomas este y otros consejos en materia de oratoria podrás llegar a ser un buen orador y conferencista que domina el lenguaje y el arte de la palabra para que puedas transmitir ese mensaje que el público necesita y que tú puedas hacerlo con toda la confianza este es el segundo de nuestra serie de cinco videos formativos de nuestro webinar El Arte de la Oratoria por lo que esto continuará pero ahora con un nuevo e interesante tema no te lo pierdas si te ha gustado nuestro video regálanos un gran like y no te olvides de suscribirte a nuestro canal social Hack recuerda que estamos trabajando para ti en búsqueda de nuevos y buenos contenidos formativos